Llegar. Una pregunta. Tengo entendido que meter muchas veces al antagonista en las sesiones puede llegar a aburrir a los jugadores. Pero yo lo quisiera meter como alguien con el que tal vez podrían hablar o discutir o hacer que... Como que los llama para hablar. Mi idea es que ellos vayan descubriendo lo que hace, su vida, su historia, a través de esas pequeñas cosas. ¿Cómo podría hacerlo para que no quede como que siempre se escapa y se termine pudriendo? Mi antagonista es estilo BD Vendetta, justiciero caro. Bien. Hace poco vi una película que está muy bien, que es eh, Caballero de la Noche, la, la segunda de Batman, del director Nolan, y hay algo, hay algo similar en lo que vos decís, que al Joker lo persiguen y se escapa y se escapa y se escapa hasta que no se escapa más, y de repente está preso, y hay toda una interacción con el preso donde, la, la, donde los protagonistas lo tienen y, y se sienten, digamos, bueno, esta, esta amenaza está contenida, hay que lidiar con lo demás, y bueno, y después pasa todo lo que sigue pasando, que se vuelve a escapar y demás. A veces está bueno que vos se va a escapar una par de veces y los jugadores van a tratar de buscar la manera de lograrlo. Tal vez está bueno que les des la oportunidad, tal vez se lo encuentre a en un jugador solo, y que esa persona tenga la oportunidad de decidir si dejarlo ir o no, por cualquier motivo. Tal vez eh, el antagonista este tiene vigilada a su familia, o a su perro, o, o tiene... Algún secreto de este jugador Algo relacionado con el background Y le dice, bueno, mira yo me voy Pero nadie se va a enterar de esto con él Y Entiendo lo que decís Como que puede llegar a aburrir Porque si sí, sí, hay algo repetitivo Constantemente, si llegas hasta el final Del laberinto y de se vuelve a escapar En algún momento Lo van a tener que atrapar Y en algún momento va a tener que terminar La búsqueda, porque así es también Eh en, en algún momento termina la aventura, la campaña Y puede ser cuando lo atrapen eh, es, es un poco jugar con, con eso Tal vez busca maneras eh, interesantes de que se escape No solo que se vaya corriendo o desaparezca Sino que agarre una soga y cruce la habitación Y se escape por la ventana saludando con el sombrero Yo creo que esas son buenas ideas Pero si vas a hacer que se escape constantemente Vas a divertido Producciones de Golden. ¿Te pones límites en cuanto a misiones principales, secundarias u opcionales a la vez? No quiero saturar a mis jugadores en mi primera aventura, pero tengo pila de ideas. En un principio, en un principio como que yo me, me contenía, pero en la campaña que estamos jugando ahora, y, y con el grupo que estoy jugando ahora, ¿no? El que estamos en stream, es... Eh, eh, eh, de alguna manera están acostumbrados a, a que sea una presión constante. Todo el tiempo hay algo nuevo, todo el tiempo hay que hacer tomar una decisión dura. Todo el tiempo hay que buscar un poco más y, y se, la, eh, se la pasan re bien ellos jugando. Al final de la tensión, de la sesión terminan todo súper tenso No, ¿qué pasó? ¿Cómo pudo pasar este? Qué sé yo. Y después cuando se de, de, de, terminan dicen, estuvo re bueno, estoy re cansado, pero estuvo re bueno. Eh, al principio sí, porque hay que conocer al grupo. Yo tampoco sabía... Me, estaba, del Todo cómodo con mi estilo de narración Entonces trataba de dar eh, Pequeñas cosas Pero en definitiva, si los jugadores iban Y, y le hablaban a la persona que da la quest La persona le da la quest, ya dependía de ellos Megarejo, soy Music Hola Lion, espero que te encuentres bien, gracias Yo también ¿Podrías ayudarme con algunos consejos de DM, principiante? Estoy por masterar mi primera mesa junto a jugadores Que también es su primera partida Bien <risa> Tenemos un montón de videos para esto Pero la verdad es que... Eh, Vos como DM, lo que vas a jugar, léelo bien, conoce tu material, para que en el momento que tengas que improvisar, tengas con qué Y, y si son todos principiantes, el mejor consejo que, que le puede dar a cualquiera es tratar de hacer reír a los demás Se van a juntar para pasarla bien, y principalmente se van a equivocar un montón, pero se van a equivocar con cosas que realmente no molestan, como con reglas o, o confusiones de palabras. Nada muy grave. No, no, no, no se van a complicar mucho. Van a tratar de pasar pasarla bien y hacer algo juntos. Después eventualmente sí lo de aprenderse más las reglas. Las mecánicas. Eh, lo importante es, es generar un, un buen una buena interacción con el grupo. Así que yo te diría que vayas tranquilo. Sepas tu, tu material. Trata de tener en cuenta a los personajes de tus jugadores. Así, así podés pensar desafíos o situaciones que ellos pueden resolver con las habilidades que tienen y, y sientan que su personaje es útil y trata de pasarla bien, después todo lo que sigue es, es extra tratar de pasarla bien es lo principal tratar de crear una buena historia si te trabas, tomate un segundo volve a hablar no hace falta responder instantáneamente todo lo que te dicen a veces tenés que pensar un poquito porque bueno, sos el DM y vos estás respondiendo a cuatro personas cinco a la vez así que, sin problemas relajate y anda tranquilo Emanuel Denar, este está bueno. ¿En qué momento un jugador podría decir que quisiera cambiar su alineamiento en base a los sucesos de la partida? Eh, no, es, no es. No es en sí un momento en el que vos decís, bueno, ahora más soy caótico. Est estas cosas son. Son secuencias de situaciones que los llevaron al personaje a darse cuenta que su actitud hacia lo que está sucediendo no era la correcta. Su, su forma de, de ver el mundo y reaccionar ante él, tal vez, estaba fallada. Tampoco es algo consciente así, como lo estoy diciendo. A veces simplemente la, sos una consecuencia de lo que sucede y vos vas para adelante sin, sin cuestionar nada o, o tratando de sobrevivir. Entonces, va a llegar un momento en el que vas a borrar la hoja y vas a escribir otro alineamiento, pero... En realidad eso es un camino largo que sucede. El, yo diría que el jugador que, inter, que, que logra hacer esto Debería tener en cuenta digamos, todos los últimos sucesos que pasaron No hace falta que sea uno solo Si, si, si es uno solo Tal vez debería ser un poco más significativo como Para que te cambie así el, el, en La cabeza entera y te pongas Bueno, ahora ya no soy más legal bueno Te sacas los lentes de legal bueno Y te pones los lentes de caótico bueno Porque las leyes son malas Vamos a robarle a los ricos Algo así para mí es, es, es un camino el tema del alineamiento Francisco Pico ¿Cómo se hace una mazmorra entretenida? Bien Esto suena un tema de taller Mis jugadores las consideran incluso las pequeñas aburridas o tediosas Intenté breves descripciones y mecanismos curiosos pero nada Lo importante de los dungeons es que haya Una razón de, de, de por qué existe Y que los jugadores tengan una razón para ir ahí Porque la verdad es que si hay una cueva maldita Ahí Con calaveras en, en la puerta Tal vez yo me saque una foto en la puerta Y nada más, no voy a entrar porque Está maldita, probablemente haya trampas y, y cosas raras Ahora, o si sea, ahí está la cueva maldita Por ejemplo, piensen en, en La situación de, de la peli de Cerro de los Anillos. No, no vamos a meterlo en el libro, pero en la peli Hay una cueva maldita ahí Pero Aragón tiene que ir Para intentar conseguir ese ejército Y que lo ayuden a luchar En el Minas Entonces, ninguno de ellos quería ir ahí, para nada. Tal vez era demasiado peligroso o aburrido, pero tienen que ir porque hay una razón para la historia. Entonces, tiene que haber un objetivo que, que a los jugadores les llame la atención. Tiene que realmente haber una razón para la cual entrar ahí. En el caso de eh, la aventura que estoy diciendo yo, si no me equivoco, el primer dungeon al que, el que pasan Había una misión importante en la última habitación de ese lugar Y durante todo el dungeon fueron aprendiendo el lugar Esa es la segunda cuestión No todas las habitaciones tienen que tener trampas, ni enemigos, ni cosas, ni, ni mecanismos Si no tiene que haber rastros de este lugar no Tiene que haber tal vez alguna imagen, tal vez algún... algún telar o alguna alfombra, algo que les vaya contando dónde, dónde se encuentran ellos, no, que, que no sean cuatro paredes vacías. Entonces, que haya una, una razón por la cual ellos tengan que entrar ahí, que existe una razón por la cual existe este lugar y que a medida que vayan avanzando lo conozcan, que, que, que la descripción del lugar al cual ellos entran les cuente una historia. Creo. Después suena un tema de taller, voy a, voy a explayar nada más, pero buena pregunta. Nahual. Si quisieras un, un bardo con estilo del metal, ¿sería necesaria una subclase o cuál sería la mejor? <risa> Bien. El otro día le hice una pregunta a Max en, en La Taberna Responde, que estuvo buena, que le pregunté, era algo así sobre, sobre bardos y tipo de música, y el problema principal que tenía Max era que desde, digamos, eh, situado donde estaba D&D, de, de, en de fantasía medieval, hasta que surgió esa música, ese tipo de música, que le llama folk, no me acuerdo, folk, folk progresivo, no me acuerdo. Bueno, pero desde, que la, desde la era medieval hasta que surgió esa música, pasaron, no sé, como 500 años de historia musical, como que hubo un gran salto. Y el death metal, eh, todavía más reciente actualmente, es muy mucho más separado de la... Eh, la fantasía medieval el de, el, A mí me gustó, digamos, históricamente estaba, estaba bien apuntado Yo creo que lo principal para el death metal Es que vas a necesitar un, un instrumento que haga Que se sienta como dead metal Y, y el, el bardo va a tener que tener la voz eh, ese, ese grito gutural, el canto ese Para llevarlo adelante No, no creo que tenga nada que ver con la escuela en sí <ríe> Es más, va más por ese lado Eh... Y tal vez alguien te diga algo como, bueno, como Max tuvo este problema, de que había un salto de 450 años de historia musical que fueron ignorados Pero, no pasa nada Yo creo que podés elegir cualquiera de los colegios, va bien, tal vez te guste alguno más, un poco más agresivo Pero, puede ser cualquiera Carlos Gutiérrez Estaba viendo una campaña donde el paladín multiclasea a brujo, pero se da cuenta que está Overpower y el señor quita estas clases por el Hunter ¿Tú como deme, cómo lo manejarías? Bien, hace mucho que nos preguntan estas cosas Algo que, que suele pasar es que los jugadores tienen una idea Son un personaje, suben de nivel, agarran un par de cosas Después se dan cuenta que no era lo que les gustaba Yo, si se dan cuenta, rápido no tengo problema Incluso, digamos, si pasó una sesión y me dicen Che, mira, esto no era lo que yo tenía pensado como, no, no, o, o es lo que yo tenía pensado, pero no es realmente lo que me está divirtiendo jugar ahora Y me pasó mi mesa con un chico que cambió dos veces de su clase Ah, no, no, eh, sí, él era un ladrón y quería ser un espadachín. Y yo dije, qué raro, porque para mí tu personaje es, es ladrón, eh? la clase de ladrón. No, no, espadachín, espadachín, Bueno, dale que tranquilo. Y quiso ser espadachín, lo probó, no le gustó, dijo, quiero ser ladrón. Y después pasó a ser ladrón y la pasó de fiesta. Y no hay problema, si quiere cambiar, tampoco es que va a arruinar, digamos, algo súper importante. Ahora, si pasaron tres meses, o ya subió otros dos niveles, y quiere cambiar ahí, ya le digo, mirá... Me has dicho hace, hace tres niveles, hace dos meses, que venimos jugando una vez por semana que también no te interesaba tanto. Ya como pasó mucho. Eh, sospecho que lo dejaría volverse de multiclase, pero no sé, tendría que ser algo, algo más drástico. Por eso está bueno, una de las preguntas que le haces a los jugadores cuando suben de nivel es ¿qué clase, ¿a cuál clase vas a subir el nivel? ¿Sí? Que es algo que se suele ignorar. Entonces que ellos... Aseguren la respuesta Voy a subir un nivel de guerrero Voy a subir un nivel de pícara y cosas por el estilo Germán García ¿El mejor villano que has creado? Yo creo que tuve varios Pero uno de los más memorables Es el de la partida anterior que jugamos Que ni siquiera era el villano principal Era originalmente el patrón del personaje de Luciana Que era un incubo Que lo terminaron odiando a muerte Es el día de hoy que lo detestan de Su nombre, cada vez que es nombrado Lo, lo, lo insultan yo no pensé que iba a tener tanta influencia, pero la terminé teniendo y, y ahí quedó. Era, era, un, era maquiavélico, era, era planificador, era muy, muy cobarde. Eh, y, y era muy inteligente. Sí. Y o sea, logró escapar. <ríe> Importante. pues Saloff. Tengo un NPC con el grupo con quien interactúan y lo uso para acercárseles a rolear más. ¿Podría, ¿Podría tirar dos o tres cosas que... Podrías tirar dos o tres cosas que se podría hacer en esa situación con él Tipos de planteo, por ejemplo Bien, uno de los consejos que siempre doy es tratar de ayudar a los jugadores a aprender a investigar O aprender a llevar a cabo una misión No todos saben, de hecho es bastante raro saberlo Pero una de las cosas copadas que puedes hacer en un NPC es cuestionarles sus acciones ¿Por qué hiciste o qué hiciste? Y que tengan razones, más sobre todo si confían en este NPC o lo quieren que, que el NPC vaya y les diga ¿Por qué fuiste a hacer eso? No, bueno, porque... no sé Bueno ¿Por qué? Si no sabés, pensá y da una respuesta Eso siempre está buenísimo <risa> eh, Porque se van a sentir eh, raro. Como, ¿Por qué le tengo que explicar a este NPC? Y, y realmente se van a dar cuenta que no saben Por qué hicieron lo que hicieron Otras interacciones son Tal vez que que el NPC se sienta más a gusto con un grupo o con una parte del, del grupo que con otra o con algún personaje en particular. No hace falta ningún tipo de, de relación sentimental, simplemente que se sienta más cómodo con alguien o con otro y, y quiera hablarle a esa persona con, con más interés que la demás. Eh, también está bueno que el NPC dé de, de detalles de su historia, de su background o que cuando tenga que darles información que, que cuente su historia. Vez, tipo, conocí a esta persona que sé que roba porque cuando yo trabajaba en la taberna de allá, y ahí el NPC dijo dos cosas. Que conoció a esta persona que, eh, porque trabajaba en la taberna allá. Entonces lo, los jugadores saben más, tienen más información. No solo que saben que esta persona roba, sino que el NPC trabaja en la taberna allá. Entonces tal vez cuando vayan a ese lugar también se logren interacciones nuevas con el NPC. Creo que esas son buenas ideas. ¿sí? <risa> Espero que funcione. <risa> D, &D and destino. ¿Cómo puedo ganarme el asombro de mis familiares y amigos corriendo un one shot navideño? Oh, buena pregunta. Muy buena pregunta. Bueno, ya tenés el, el tema. Sabés que es sobre Navidad, así que tenés que hacer una partida linda sobre Navidad. Hay, mucho, hay muchos temas sobre esto, tipo. Rescatar a Papá Noel, matar a Papá Noel, conseguir el trineo de Papá Noel y, y todas esas cosas. Trata, trata de buscar algo yo buscaría dentro del tema navideño algo que vos sepas que de alguna manera todos entienden en el grupo y lo atacaría por ese lado suena algo divertido para hacer tal vez eh, en mi caso sería ponerle, ayudarlo a, a, a llevar regalos a, a gente que no, que no tiene acceso a Papá Noel por ejemplo, o él no tiene acceso porque hay un mago malo, entonces vos tratás de, de agarrarlos los jugadores tienen que eh, contrabandear los regalos de Papá Noel hacia ese lugar Por ejemplo, y al final de la noche ellos de alguna manera se volvieron Papá Noel porque fueron los que llevaron los regalos Yo, yo haría eso, A ahora sí en el aire Importante si está Papá Noel, como Strat, tiene que ser único Papá Noel es un personaje súper reconocible por todos. Así que si está, tiene que haber algo. Tenemos muchas cosas preparadas para el que viene. Creo que ya anunciamos muchas en, en la taberna Responder. Está el video si quieren ir a chamearlo. Muchísimas gracias por pasar por el stream. Recuerden ir al Discord a presenciar el PVP de, de, de los chicos. Y nos vemos en el próximo stream. Chao.